In Mexico, press freedom groups are demanding justice for Jacinto Romero Flores, a radio reporter who was shot dead outside his home in the state of Veracruz last week. He's at least the fifth Mexican journalist murdered so far this year. Romero was covering politics and crime, and it reportedly received threats after reporting on allegations of abuse by local police. Mexican journalists are calling for an end to impunity. <inaudible> porque los agresores saben que son impunes, no les hacen nada. Muchos periodistas como los que estamos aquí reunidos nos sentimos abandonados por las autoridades, pero también por la sociedad. Las instituciones nos han dejado solos. Las instituciones gubernamentales no protegen en verdad al periodista, no funcionan.